Sin embargo, los saldos siguen en negativo y de hecho el mes de marzo no tiene la caja mínima de 9 millones de pesos necesarios para poder operar. Así que vamos a tener que trabajar con las actividades de financiación que es ya eh, el último paso. Podemos buscar aportes de capital social o podemos buscar créditos bancarios adicionales. ¿no? Por supuesto, siempre y cuando el banco pues así lo permita, como hemos venido liquidando el crédito, pues es posible que logremos esa financiación. En aportes de capital social es solamente registrar ahí el dato. A medida que los resultados se vuelvan positivos vamos asignando pago de dividendos. Digamos que la transacción es muy sencilla, así que vamos a irnos a créditos adicionales. Entonces, vamos a suponer una línea de crédito. La línea de crédito eh, nos dicen que nos dan un disponible de 100 millones de pesos. Vamos a pagar una tarifa por compromiso del 0.2% mensual y la tasa de interés del 2.5% también mensual. Voy a usar dentro de financiación, como habíamos eliminado el crédito hipotecario, vamos a poner aquí la línea de crédito de modo tal que automáticamente se nos cambie los datos del gasto financiero. La tasa de interés decíamos del 2.5%. Por ciento mensual, toda la línea de crédito va a ser por los 100 millones. Las líneas de crédito y las tarjetas de crédito por lo regular se van siempre como una, con un método alemán de amortización de créditos, que es el que tenemos aquí. no El saldo de la deuda se divide en los periodos en los que vamos a hacer los pagos y listo. Por supuesto no hay cuota inicial, eh, esta línea de crédito tampoco tiene seguro, pero el gasto adicional que vamos a tener que pagar es lo relacionado por la tarifa por compromiso. La tarifa por compromiso se paga sobre el dinero aún no utilizado. Es decir, vamos a tomar el total de la línea de crédito y le vamos a restar el saldo anterior de la deuda en lo que vaya el saldo y eso lo vamos a multiplicar por la tarifa por compromiso que nos dicen que es del 0.2% mensual de modo tal que sobre el dinero no usado si nunca usamos el recurso vamos a pagar 200 mil pesos ahora bien dependiendo de lo que se vaya al saldo así mismo vamos a pagar el abono por lo regular ese abono pues no va sobre todo este tiempo por lo regular va sobre el tiempo que, que lo necesitemos, ¿no? Entonces, si vamos aquí al presupuesto de tesorería, sabemos que en los dos últimos meses tenemos liquidez. Así que si voy a pedir dinero para reportar aquí, entonces sabemos que el dinero que yo pida aquí va a ir a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses. Sabemos que en los tres primeros no vamos a requerir datos, así que vamos a quitarlos de aquí. Y nuestro cero lo voy a empezar a contar aquí. 0 uno, dos, tres. Porque sabemos que la línea de crédito no va a ser necesaria sino hasta marzo que la empecemos a, a requerir. Para que esto no nos afecte los primeros datos y esto no nos afecte eh, la información que llevábamos. no Es a partir de aquí, de marzo, que requerimos. Así que, entonces, bien, aquí estaba enero, febrero, marzo. En marzo vamos a pedir el primer desembolso. ¿Por cuánto lo vamos a pedir? Necesitamos 7 millones de pesos para llegar a los 9, así que vamos a usar solo 7 millones de pesos de la línea de crédito que en ese momento nos dará. Así que ese saldo a favor queda en 7 millones, los vamos a pagar a 9 meses. Que lo vamos a dividir en nueve meses y en una amortización normal aquí ya nos saldría el valor. Pero, como vamos a tener que estar registrando nuevos saldos, más inversiones que vamos a hacer, por supuesto, acá en el presupuesto de tesorería necesitamos registrar ese desembolso de créditos o emisión de títulos por 7 millones de pesos. Y ahí tenemos ya nuestros 9 millones necesarios. Vamos aquí a la financiación. Y este saldo lo podemos programar. Es decir, podemos dejar aquí igual. Y vamos acá en financiación. En presupuesto digo. Igual a lo que vayamos a registrar por desembolsos de créditos. Para ese periodo. En el siguiente. No, es que, En el siguiente sabemos que el saldo es saldo anterior menos abundo a capital. Y le vamos a sumar cualquier dato que se vaya al siguiente que sería cualquier desembolso que hagamos en abril. Y lo mismo este más para el mes de mayo. Mayo. Y lo mismo este, con lo que pidamos para junio. Junio. Y lo mismo este para julio. Entonces, a ver, ya tenemos aquí un patrón, ¿no? Esto es más presupuesto F55, G55, H. H, I55. J55. Y j dice 55. J K 55. 55. L, L, 55. M, 55. Y N, 55. No vamos a necesitar más. Porque aquí vamos a financiarnos con lo que tengamos, así que voy a eliminar el resto de la tabla. Era un crédito hipotecario, así que pues se iba bastante lejos. Listo. Miren que aquí se mantienen los datos como los teníamos, sin problema. Ahora bien, como voy a estar haciendo más inversiones y esto se me puede dañar, entonces voy a programar el abono a capital. Nuestro abono a capital va a ser el saldo, pero lo voy a dejar móvil para que si hago, si el saldo se me va a incrementar porque retire algo de mi línea de crédito, pues entonces que mi abono a capital dé el resultado que, que yo requiero. Como en total son nueve periodos, voy a empezar a restarle el periodo que vaya quedando. ¿Cómo sabemos que esto está bien? Si yo lo mando, se va a dejar en los 777, 778. Miren que ahí está la formulación y siempre me está dando el mismo abono a capital en todos los periodos, o sea que con eso estamos seguros de que nos ha quedado bien. El interés, saldo anterior por tasa de interés, eso está bien, la cuota es la suma de todo lo que hay que pagarle al banco y listo. Ahora bien, si vuelvo a mi presupuesto de tesorería, entonces ya sé que aquí necesitaba 7 millones de desembolso. Automáticamente mi gasto financiero y mi abono a capital se está incrementando porque viene referenciado desde el otro dato. ¿no? En este punto, ¿qué necesito sacar? Tengo en contra 6 millones de pesos, 6 millones 200, más los 9 millones mínimos, entonces tenemos 9 y 6, 15 millones 300 a retirar de la línea de crédito. Y observen ustedes que si vamos acá a financiación, entonces automáticamente nuestra tabla cambió, porque se estaba referenciado allá, y entonces ahora todos los abonos a capital hasta el mes 9 deben ser de 2.690.278 para que nuestro saldo al final sea cero. Y hemos logrado nuestro cometido. Y aquí tenemos ya 9 millones de pesos. 6 millones 700, nos están faltando 2 millones 300 para llegar a los 9 millones acá. Tenemos acá cerca de 6 millones más 9, nos faltan 15 millones de pesos que vamos a sacar de la línea de crédito. Aquí tenemos casi 10. De déficit más los 9 millones que tenemos serían 19 millones de pesos. De efectivo mínimo a mantener. Tenemos aquí 15 millones de pesos. <ríe> Miren que al, al mismo tiempo nuestro dinero acá se va disminuyendo, ¿no? Porque tenemos que ir haciendo los pagos. Son 15 millones más 9, 4 millones 300. En este caso tenemos 30 millones, 39 millones. En este caso necesitamos 8. Y listo. Ya tenemos aquí todos los desembolsos de la línea de crédito. Nuestro saldo al final son mínimo los 9 millones de caja mínima que debemos mantener y al final de todo tenemos dos saldos en positivo aún. ¿no? A pesar de que hemos tenido que estar haciendo los pagos de los créditos y haciendo la liquidación de abonos, intereses y demás, pues tenemos unos recursos que nos sirven para ser invertidos al año siguiente, de modo tal que nos ayudemos para que los recursos de presupuesto del próximo año nos queden bien programados. Y de esta forma hemos logrado... Miremos aquí la financiación. Entonces, las cuotas a pagar se van haciendo más grandes. Pero, eh, en todo momento... Uy, un momento. No, un momento. Aquí no necesitamos 8, necesitamos 7. 7 millones. Y listo. Con esto... Hemos tenido entonces una financiación con una línea de crédito. En que hemos tenido los gastos financieros trabajados, los abonos a capital trabajados. Nuestro presupuesto de tesorería da estos resultados manteniendo la caja mínima.